es una entidad a nivel internacional que simplemente hace sugerencia a todos los países, lo hace de manera trimestral igual que el Banco Mundial, igual que la Cepal cada trimestre evalúa el comportamiento de las economías y hacen sugerencias. entonces de eso se agarra la señora Choque diciendo que tenemos que cambiar el tipo de cambio y eso es una total mentira porque estos no son créditos chinos como los que contrató el movimiento al socialismo, que tenían que contratar empresas chinas, funcionarios chinos y que tenían tasas mucho más altas entonces este crédito que hemos conseguido no se ha dado en 14 años con esa tasa de interés y evidentemente lo, aquí lo que vemos es un tema político que el movimiento al socialismo no quiere aprobar este crédito para ahogar al gobierno, haya mayores cantidades de muertos y la responsabilidad va a recaer sobre la señora Choque y todos los diputados que negaron este crédito. Viceministro, si me permite, estamos con esta entrevista a nivel nacional y desde Santa Cruz nuestra compañera Desire eh, quiere también realizarle algunas consultas. decir le estamos escuchando. Gracias, Luciana. Viceministro, gracias por atendernos una vez más. Un placer el poder tenerlo con nosotros para poder eh, tratar de resolver esta situación. Eh, si bien lo que explicaba y de lo que se ha venido hablando acerca de esta situación en particular, eh, queda clarísimo, ¿no es cierto?, de eh, cada uno de los obstáculos que se van poniendo más cuando estamos en esta lucha en medio de la pandemia. Pero, ¿qué... ¿Qué se puede hacer? Ya conocemos el panorama en general, ya conocemos la protesta, la situación ya está clara para la población en general. De aquí en adelante, ¿qué corresponde hacer? Eh, que no sea simplemente esperar a que continúe este, este mismo ritmo. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer como Ejecutivo es seguir eh, buscando... ...financiamiento, buscando recursos porque lo que queremos hacer es combatir y luchar contra el coronavirus... ...combatir esta pandemia como lo están haciendo todos los países en el mundo. Eh, tenemos un claro ejemplo el tema de Chile, donde recientemente tuvieron una reforma a su constitución... ...por problemas en el sector transporte, sin embargo la asamblea que es de oposición al partido de gobierno igual aprobó recursos para su país porque también está viendo la situación gravísima que ocasiona este tema de la pandemia fueron créditos con el Fondo Monetario Internacional también de 23 mil millones de dólares, como le mencioné anteriormente el fondo puede hacer recomendaciones a todos los países pero nunca se va a entrometer en la política tributaria en la política monetaria o en la política fiscal que puede tener ningún país, nosotros vamos a volver a introducir este proyecto de ley, vamos a emitir un decreto supremo porque tanto lo exigen así, aunque no es un requisito para el Fondo Monetario Internacional ya hemos tomado contacto con el Fondo Monetario Internacional también para que se haga una aclaración ¿no? de que obviamente las recomendaciones que ellos hagan no son supeditadas a que nosotros tengamos que eh, modificar estructuralmente nuestra economía, además que no somos un gobierno de transición, no vinimos a hacer cambios estructurales simplemente es preservar la estabilidad económica en ese momento y llegar a unas elecciones para que el el próximo gobierno puede hacer los cambios estructurales y adecue obviamente el estado a la nueva situación en la que se encuentra nosotros vamos a seguir buscando alternativas porque no queremos que la gente muera no queremos que la gente sufra por el tema de salud y la responsabilidad obviamente de la aprobación de los créditos está en la asamblea lamentablemente los diputados no no están tomando en cuenta este aspecto eh, quieren parece que haya más muertos que el estado colapse y obviamente echar la culpa al gobierno eh, ejecutivo a la parte ejecutiva. Sin embargo, nosotros nos libramos de responsabilidad porque son más de 1700 millones de dólares que hemos podido conseguir con los organismos multilaterales, países amigos para que nos otorguen crédito y todas las leyes están trancadas en el poder legislativo. Entonces ya es responsabilidad de los asambleístas porque nosotros estamos haciendo esfuerzos extraordinarios trabajando mano a mano con el Banco Central de Bolivia para que también tengamos acceso a créditos puentes y podamos aplicar medidas como las que ya hemos aplicado. Nueve millones de personas se han beneficiado con los bonos, por ejemplo. Viceministro. Tratando... ¿Sí? sí, si me permite, estábamos eh, escuchando su respuesta, sin embargo, desde Cochabamba tenemos también más consultas. Nuestro compañero Diego Villamón también en este contacto nacional con la entrevista se suma. Adelante. Gracias, Luciana. Viceministro, buen día. ¿Cómo está el país económicamente para afrontar esta pandemia? Al margen del problema puntual del cual usted se refería. ¿Hay dinero todavía para transferir a las gobernaciones, a los municipios, para la lucha contra el coronavirus, contra esta pandemia? ¿Y el Estado todavía tiene dinero para seguir subsistiendo? ¿Cuál es eh, el, la figura económica del país? Muchas gracias por la consulta, un aspecto muy importante que es necesario que la población conozca. En la actualidad ya los recursos están diezmados. El Tesoro ya no cuenta con recursos para poder seguir aplicando este tipo de medidas de poder asignar eh, mayor cantidad de recursos a los municipios, por ejemplo, que tenemos una alta demanda que requieren, ¿por qué? Por la falta de liquidez. Si es que no recaudamos impuestos en el país, ni el Tesoro, ni los municipios, ni universidades pueden tener recursos. Entonces, todos estamos en casos de liquidez, ya no hay recursos, por eso estamos accediendo y buscando alternativas a través de créditos de liquidez, los cuales obviamente el Poder Legislativo no acompaña en ningún momento con estas medidas que nosotros estamos tratando de conseguir, pero es muy importante Diego, que ustedes y la población conozcan el gobierno del MAS en octubre nos dejó un hueco final financiero de 18.500 millones de bolivianos, es decir, de que se gastó la plata de más de 160 entidades públicas alrededor de esa cantidad mil 18.500 millones de bolivianos. No le pagó los combustibles, por ejemplo, a empresas transnacionales importadoras que no desde el mes de febrero no le pagaron a obras desde el mes de, desde el año 2017, 18 y también el 2019 los mantenimientos de carretera, la construcción de pozos de agua desde el año 2019 no se pagó absolutamente nada fueron 3 mil millones de dólares más que se endeudó el gobierno con empresas nacionales y que cuando se llegó este gobierno de transición en 2019 en noviembre tuvimos que encarar de cierta manera a través de créditos puente con el Banco Central de Bolivia entonces ya los recursos son escasos el legislativo lo único que hace son poner trabas a todas las leyes contra los créditos porque ese es su objetivo lo que quiere es de que el gobierno central no tenga recursos recursos que la población presione al gobierno central, pero sin recursos, definitivamente no vamos a poder obtener ni solucionar ningún problema, y va a ser responsabilidad, tanto de la comisión de planificación a la cabeza de la señora Choque, como de los asambleístas que rechazan estos recursos, que ahora los necesitamos con demasiada, obviamente, categoría para poder eh, a, a seguir paliando todos los problemas que tenemos en el tema de salud, ¿no? porque esos son los objetivos de todos estos créditos. Exclusivamente, para temas de salud. Ahora bien, otro de los argumentos que los diputados hablan es de que tienen obviamente eh, un poco de requisito que consigamos crédito porque eh, tienen eh, la malversación de los usos de los recursos. Ellos tienen todas las facultades para que en cualquier momento convoquen a los ministros y les rindan cuenta. Entonces, eso se les explicó también en la comisión de diputados, pero sin embargo, no fueron tomados en cuenta ninguno de los argumentos, se insignaron en que no iban a aprobar porque supuestamente el país tiene recursos y rechazaron rechazaron el crédito del Fondo Monetario Internacional. Viceministro, le agradecemos mucho por esta entrevista. De igual forma, deciré, Diego gracias por haber compartido y también haber expresado estas consultas. Una entrevista a nivel nacional. Muchísimas gracias.